Bueno, vamos en camino, estamos en Santa Rosa de Cabal Vamos en camino hacia lo que son los famosos y conocidos termales de Santa Rosa Quiero darle las gracias por haber descargado el PDF Y aprovechando esta oportunidad y como se ve que tú eres una persona que toma acción Queremos ofrecerte este curso de siete días, James. ¿Quieres sí. decirle que se va a explicar en el primer día? Ok, en el primer día necesitamos um, explicar, o, o tú, ustedes necesitan saber su único por ¿Qué, Porque, um, ¿Qué te si, motiva, verdad? Su motiva, sí. ¿Por qué okay. quieres aprender inglés? ¿Es por trabajo? ¿Sí? Trabajo, para viajar, para nosotros, sí, es para viajar, pero es importante saber Uh, su único por qué, su propio por qué y también cuándo. Cuando ponerle una fecha, recuerden que una meta sin fecha no es nada más que un sueño, entonces hay que tomar acción. Día número dos, James. Día número dos es: hay dos partes de la rompecabezas. Para aprender otro idioma, hay dos partes. Uno es el base, es los es, fundamentos, eh, la base. Sí, exacto. Um, es vocabulario y la gramática por supuesto necesitan pero otra parte es que ustedes necesitan práctica. la práctica la práctica también tiene dos partes escuchar y hablar y el día número dos les vamos a dar una explicación acerca de las bases la base Exacto. número uno gramática vocabulario pero sobre todo la práctica verdad hablar y escuchar día número tres Número tres es que no puedes comer un elefante en solo un, uh, mordisco. un mordisco. sí. Okay, la idea es fácil, es okay. que es mejor, es más rápido si tú puedes aprender poco a poco. Y qué significa es si puedes aprender una cosa muy bien, un, un frase, un, una palabra muy bien, va a aprender inglés más rápido si vas a tratar de aprender como 500 palabras a la, a la vez y yo sé que hay muchos cursos ahí afuera que te ofrecen hey 100 verbos 500 verbos pero qué efectividad tiene aprenderse 500 verbos en un día recuerda que cuando te sirven el almuerzo tienes que ir parte por parte no te lo puedes meter toda la boca exacto Día 4 sí. James 4 ok 4 <coughs> antes de hablamos del paso número 4 hablemos del paso número 5 está bien ok número 5 o sea el día 5 al día 5, ok, vamos a explicar cómo ustedes pueden encontrar nosotros uh, hablantes de inglés que quieren practicar con ustedes. Uh, vamos a explicar exactamente cuál tipo de persona como yo quieren aprender inglés o oh, español Entonces, y quieren practicar con ustedes. Entonces, el, el día número 5, vamos a explicar técnicas para que tú Encuentres a esa persona para practicar. Exacto. Sí. Y eso nos devuelve un día, porque la pregunta es: bueno, ya encontré a esta persona, al gringo, para practicar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto. Entonces, tío, número cuatro es un método para practicar. ¿okay? Y ahí, ahí es donde viene el método ShareLingo. Exacto. Tenemos un método que, que funciona como dos personas, un hablante de inglés y un hispanohablante, puede practicar efectivamente ok antes de encontrar a alguien que necesitas un plan para la práctica sí y eso te lo vamos a dar en ese día te vamos a explicar y bueno y vas a tener acceso a unos formatos únicos con los cuales vas a poder sentarte a practicar con esa persona exacto uh -huh. ok es fácil realmente para aprender para ganar confianza de hablar es cuando sabemos cómo cómo hacerlo y el último día vamos a entrar en el tema de la tecnología verdad cómo tomar provecho de tantas cosas que hay ahí afuera cómo utilizar eh, las aplicaciones del celular hay muchas cosas gratuitas con las cuales tú puedes aprender la gramática puedes aprender verbos puedes aprender todo eso para llevarlo a la práctica y hablar con esa persona que conociste Exacto, okay, porque depende de donde vives, um, quizás es fácil encontrar a alguien para practicar cara a cara, pero para para o la quizás. mayoría es más cómodo o más fácil encontrar a alguien en línea, porque hay muchas uh, opciones para practicar como Whatsapp o Messenger o Facebook Skype. Messenger. Fe sí, Facebook, todo funciona. Hay muchas comunidades en línea en Facebook que hay gente como mi amigo James que quieren aprender español y hay gente como yo hace un tiempo atrás que quería aprender inglés y una de las cosas que a mí más me ayudó a aprender inglés fue el hecho de poder practicar con alguien en vida real ya fuera cara a cara o por cámara. Y recuerden todos que la práctica siempre es gratis, la práctica es gratis, cuando encuentra un amigo para la práctica pueden practicar gratis. Okay. Vas a ser un amigo, sí. vas a conocer a alguien en otro país, tal vez con el tiempo te, se puedan reunir y puedan lograr una gran amistad. Recuerden que eh, no hay que posponer, tomen acción, denle un clic al link de abajo, Exacto. déjenos su información, van a ser solamente 10 dólares para tener acceso a todo esto y creo que va, vale más una membresía de Netflix, verdad James? Exacto, sí. Um, la práctica es gratis, pero ustedes necesitan saber cómo practicar. Un, un, un mapa, ¿no es cierto?, sí, para llegar a, a tu meta. Y entonces, no, ¿cuándo? Es hoy, no esperes más. Eh, recuerda tu por qué quieres mejorar tu trabajo, quieres mejorar tu inglés para entrar a la universidad, quieres poder ir a hablar con los profesores de, tu, de tus hijos y poderles entender, en fin, piensa qué sí. es lo que te motiva. no y también... Um, no importa qué estás haciendo en este momento para aprender más vocabulario. Si usan Duolingo, Roseraston o si están tomando uh, clases de inglés, ¿okay? ¿qué necesita? Necesita la práctica. La práctica hacia el maestro. Y como pueden apreciar ustedes esos hermosos paisajes acá, Gracias. estamos ya llegando al sitio de termales acá en Santa Rosa de Cabal. Queremos agradecerles, tomen acción. Esperamos verlos en el grupo de Sherlingo, por favor únanse a la página en Facebook, síganos en Instagram y bueno, ojalá nos podamos encontrar en un evento en vivo en un futuro. Les sí. deseamos muchos éxitos, hablen, practiquen, cambien su vida. Exacto, ok, es fácil y rápido. Chao.